¿Qué tal, hermanos? Aquí estoy nuevamente para compartir con ustedes una anécdota musical. En este caso se remonta a octubre del 2004. Recuerdo que entonces yo tenía una manía muy particular, de hecho todavía la tengo, de estar anotando frases que me gustaban. Y hubo una en especial que me llamó la atención y me permitió citárselas. Dice así, Si no fuera por el amor que me tienes, ¿cuál sería mi destino? Es difícil para mí imaginar lo que me tengas preparado, pero en verdad... ¿Cómo puedo sentir tristeza? O mejor dicho, ¿cómo no sentir gozo y alegría sabiendo que tú siempre cumples tus promesas? Y prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa frase fue tal el impacto que tuvo en mí, que en una de mis tostas cartas que le había hecho a Jesús, yo le daba gracias por haber leído esa frase. Y hacía una reflexión eh, respecto a mí y le decía que, Realmente no alcanzaba a imaginar lo que habría sido de mi vida si yo no lo hubiera conocido y si no me hubiera permitido abrirle las puertas de mi corazón para que lograra. Esa frase es tan cierta que eh, me ha guiado en los momentos más difíciles de mi vida y tiene una vigencia muy grande, sobre todo en estos momentos particulares que estamos viviendo como humanidad. Eh, la anécdota musical viene porque dos años después, específicamente en junio del 2006, eh, buscando una excusa para componerle una canción, yo retomé esa carta que le había hecho entonces, y así nació si no fuera por tu amor. Es una canción en ritmo de salsa y que habla precisamente de eso, de que no tenemos por qué sentir miedo de lo que esté por venir, porque el Señor está con nosotros. Y Él siempre cumple sus promesas. Aquí está la canción y espero que les guste. Si no fuera por el amor que me tienes ¿Cuál sería mi destino? ¿Dónde andaría hoy? ¿Dónde andaría? Todo este tiempo me ha hecho entender que mucho me quieres Para morir por mí Para quedarte aquí Impregnado en aroma de hierbas y flores Colmas mi vida con los más gratos olores Consagrado entre las especies divinas Mi pan, mi vino, eres mi alimento de vida Ah, si no fuera por el amor que me tienes Ah, si no fuera por el amor que me tienes no me imagino que me tienes preparado. Pero eso no me preocupa. Porque sentir temor. Cuánta alegría. Saber que tú siempre cumplirás tus promesas. Cerquita estás de mí. Puedo encontrarte aquí. Consagrado entre las especies divinas. Mi pan, mi vino, eres mi alimento de vida Impregnado en aroma de hierbas y flores Colmas mi vida con los más gratos olores Ah, si no fuera por el amor que me tienes Ah, si no fuera por el amor que me tienes ¿Dónde andaría hoy? ¿Dónde andaría? Si no fuera por el amor que me tiene, si no fuera por el amor que me tiene.